12 frases que dice un hombre cuando ya no siente amor por ti. Si hay alguien más ciego que el que no quiere ver, es quien sigue creyendo en un amor perdido. Woody Allen describía las relaciones amorosas como la vida de un tiburón. Este necesita moverse constantemente para que el agua circule por sus branquias. Así logran respirar. De igual forma es el amor, decía. No se puede quedar en una sola etapa. Y entre tú y yo, lo que hay es un tiburón muerto. Esta es una frase cruel pero genial que pocos se atreverían a usar para decirte que ya no sienten amor por ti. Porque los hombres son muy hábiles para construir palabras, pero no saben cómo manejarse a la hora de terminar una relación. E incluso pasan largos periodos donde se comportan de manera extraña esperando que tú seas quien active la bomba y aprovecharse de ello para detonarla. Pero jamás burlarán tu sexto sentido con el cual, si aprendes a usarlo en la vida cotidiana, puedes leerlo como un libro abierto. Y de eso hablaremos hoy, de 12 frases que dicen los hombres cuando ya no te aman. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a este gran canal, Pilifers, y seas parte del más de un millón de personas que conforman este espacio. Así, si este video lo ves hasta el final y te gusta y te encanta, por favor déjame tu mariposa azul. Sin más que decir o agregar, empecemos con este tremendo video. Número 1. Es asfixiante. Cuando ya no te aman, te ven como una carga, alguien con quien se ven obligados a estar. Cuando lo que desean es irse a otro lugar, por lo general el hombre te busca, pero si se siente perseguido es porque no tiene deseos de compartir su tiempo contigo. Número 2. Tú no cambias. Lo primero que te reprochará un hombre que dejó de amarte son las cosas que no se han puesto de acuerdo, asumiendo que tú deberías cambiar porque sí. Como si fuera tu obligación adaptarte a su gusto como una chaqueta o permanecer en el closet cuando ya no le quedes. Para él, tú serás la culpable de no haber cambiado esas cosas que le molestan, pero la verdad es que muy al fondo ya no te quiere como eres. Número 3. Me tienes cansado. La paciencia de una persona enamorada es infinita. Pasan por las peores situaciones y contextos y mantiene la esperanza en una relación. Un tipo que se cansa de ti es porque simplemente le estorbas. Lo que realmente quiere un hombre cuando dice eso es quedarse solo y empezar una nueva vida. Número 4. No me importa. ¿Quién puede decir que no le importa lo que suceda en su propia relación? La respuesta más sencilla tiende a ser la correcta. Solo alguien que no considera que exista una relación. Si lo dijo en un momento de ira, te aseguro que luego pedirá disculpas. Pero si lo dice constantemente está provocando para que tú inicies el rompimiento número 5 haz lo que se te dé la gana esa es una de las frases más irrespetuosas y vulgares que suelen usar los hombres cuando quieren una cosa tener una excusa para ellos hacer lo que les da la gana también si tú lo haces ellos tendrán autoridad moral para hacer lo propio así que no caigas en esas insinuaciones y ponga el dedo en la llaga con esta pregunta me lo estás pidiendo para hacerlo tú también es muy posible que lo veas tartamudear y decir cualquier bobada, pues han sido descubiertos en su infantil triquiñuela. Número 6. Por mí, puedes irte. Si te está autorizando para que te vayas, es porque así lo desea. Sea consciente o inconsciente, ya no le interesa compartir nada contigo. Un enamorado rara vez le dirá eso a su amor. Incluso en medio de una pelea discutirá y discutirá tratando de tener la razón. Pero solo aquel que da la relación por terminada es aquel que invita al inquilino a desalojar la pieza. Número 7. Siempre me culpas. A veces sucede que dejan de amarnos y empiezan a sentirse víctimas. Y de paso te lo restriegan en la cara. Que siempre me estás culpando. Para ti soy el malo de la película. Tú nunca dejas de quejarte. Nada de lo que hago te satisface. Y un sinfín de excusas. ti tuertas que se consiguen para ponerse como los mártires de la crucifixión. Un hombre que ama de verdad acepta sus errores, incluso hasta restituir lo que se ha dañado, y analiza con cabeza fría dónde se ha equivocado cada uno. Pues cuando hay amor, te sobreabunda el entendimiento. Número 8. Si no te gusta, búscate a otro. Ni gastes energía mental si te dicen esa frase, júralo, tiene a otra. Por eso te está diciendo que te busques otro también, Imagínate lo que pasa si te quedas con una persona que te habla de esa manera. Nada más analiza las palabras que ha usado. Si no te gusta, es decir, si no soportas todo lo que me dé la gana, búscate a otro. Quiere decir, conmigo no vas al baile. ¿Quieres una buena respuesta para este bruto? Aquí te la doy. Gran cosota, en cualquier parte encuentro a un miserable mejor que tú. Número 9. Ya no quiero hablar. Presta atención, rompimiento en puerta. Un hombre que no necesita aclarar ningún tema es simplemente porque ya no considera que hay algún punto en común. Y si manifiesta que ya no quiere comunicarse, es porque las ganas de hacerlo quedaron en el pasado, y en el presente solo quiere que todo cese, y la gran presión termine en un manto de silencio, como una antesala al olvido. Pero fíjate muy bien en las cosas que hace el tiempo que dice estas palabras. Porque los hombres inteligentes suelen abandonar las discusiones cuando saben que están por cometer un error, y usan la frase de, no quiero hablar para no meter más la pata. Saber diferenciar entre un caso y el otro será vital para que no seas tú quien la embarre. número 10. Necesito tiempo. Muy pero muy mala frase. Si te piden tiempo, es solo para no darte la estocada completa. Sin saber que la muerte es más dolorosa cu cuando te dan dos sablazos. Aquí tampoco hay una buena intención porque realmente quieren terminar contigo, pero te tienen lástima. O en el peor de los casos, no creen que lo vayas a tomar bien y se generan consecuencias desastrosas por la decisión que ya tomaron. Ahora bien, otro es el caso cuando eres tú quien le pusiste los cuernos. Llega a él y te dice, necesito tiempo para ver si puedo perdonarte. Ahí te conviene quedarte tranquila, darle su espacio para que piense. Es un gran detalle de su parte, pues te está diciendo que te ama de verdad y está tratando de absorber el golpe. Para él... Es un momento duro donde tiene que invertir mucha energía mental y así poder limarse la cornamenta que tú, chica mala, le montaste. Número 12. Ya no eres la persona de quien me enamoré. Estas son las frases que usa una persona cuando está buscando argumentos para convencerte de que no es una mala persona. A kilómetros se nota que está escarbando para encontrar algo de qué aferrarse y decir, si no eres esa persona, ya no tengo razones para estar a tu lado. Nadie en el mundo es la misma persona hoy de la que fue hace unos años y tampoco será el mismo dentro de 10 años o más. La vida es como una rosa líquida y cambiante. Mantenemos los principios, las virtudes, la esencia, pero nuestra mente, alma y nuestro carácter se transforma y desarrolla cada día, así que nadie puede argumentar tal cosa como un cambio para dibujarse un punto de fuga. En tu caso, si me diera cuenta que ya no me aman y me vienen con esos discursillos de tarjeta de Walmart, yo les diría... El que ha cambiado eres tú. Ahora eres más imbécil que antes. Número 12. No es tu culpa. Soy yo. Claro que no es tu culpa. Está buscando resumir la cantaleta y ahorrarse todo el tiempo de explicaciones y las razones por las cuales tomó la decisión de separarse de ti. Quiere pasar de ronda de preguntas a la etapa de las conclusiones. Es una falta de respeto porque no tiene la hombría ni el respeto de aceptar con humildad lo que tengas para decirle. Poco le importas. Solo quiere salir lo menos insultado posible y engañarte haciéndote creer que ha reflexionado y se ha encontrado culpable. Es inútil que intentes hacer cambiar de opinión a alguien que escogió esta frase de entre todas las que pudo decir al momento de comunicarte su decisión. Existen algunos casos donde se equivocaron y luego regresan pidiendo perdón. Es mejor esperar dignamente a que esto suceda y meterlo en una incana de pruebas para recuperar tu amor. Si alguien te sale con esta frasecita, «el culpable soy yo», míralo a los ojos y dile, «claro que es tu culpa, ¿de quién más?» y déjalo hablando solo, sin mirar atrás. El amor jamás riñe con la dignidad. Un hombre que te ama podrá cometer errores, decir algunas estupideces y hasta puede que en un arranque emocional llegue a decir cosas hirientes. Al fin y al cabo, nosotros también lo hacemos, ustedes también lo hacen pero hay una cosa que lo distingue del que no te ama y es que no pasará mucho tiempo sin que veas un genuino arrepentimiento por el error cometido y no esas disculpas vacías acompañadas de un ramito de flores, sino aquel impulso que lo llevará a dejarte convencida de que se ha equivocado y esos ojitos de cachorro asmático que te pondrá para que lo perdones. Aprovecha que está mansito. Espero que este video te haya gustado y te haya encantado. Y que los consejos que aquí te puse Te sean de utilidad para reconocer Cuando un hombre ya no te quiere Ya no te ama Y ya no tiene ningún interés por ti Te serán de mucha utilidad Para no dejar meterte En una relación mala y dañina Así no me voy sin antes sugerirte Que me dejes tu mariposa azul Al final de los comentarios Y lo que es más Te suscribas y formes parte De esta gran comunidad Llamada BeLifers Nos vemos en futuros videos te dejo otros videos que he sacado para ti al final de este video. Un abrazo.